¡Ostras! ¿Estas letras qué son? ¡Fuera! Mi nombre es Alfonso de Blas y Garay. Soy el productor ejecutivo del documental Craspad, un documental sobre escalada boulder. Sí, hombre, sí, eso de trepar por las rocas con las manos y los pies. He convocado una reunión de urgencia con el equipo del documental para darles una mala noticia. Por cierto, a mí este equipo me recuerda algo de mi infancia. Te los voy a presentar. Aquí tenemos los operadores de cámara Neil y Adrián. Este es Guille, el responsable de fotografía. Miquel, responsable del sonido y compositor de la banda sonora. Estos son Tamara y Pierre, los contactos con el colectivo de escaladores. Y por último, Ferran, Kim y Joan, asesor técnico, supervisor de proyectos y director del documental. Bueno, equipo, os he reunido de urgencia para daros una mala noticia. No sé cómo, pero se ha fumado el dinero que teníamos para hacer el documental. Así que, sintiéndolo mucho, os vais a tener que apañar vosotros solos si es que sois capaces. Ah, por cierto, me voy a las Islas Caimán para ingresar un dinerito de una herencia familiar. Hola, somos el equipo del documental Crashpad. Tenemos un problema de dinero, el corrupto del productor ejecutivo se ha fugado con el presupuesto que habíamos conseguido para el documental, así que necesitamos que tú y tus amigos apostéis por nuestro proyecto en el que llevamos mucho tiempo trabajando y ya ha llegado el momento de ser presentado. Sobre todo buscamos hacer un reconocimiento a un colectivo que además de escalar, trabaja para una escalada sostenible. Bueno y para callar la boca a nuestro productor ejecutivo. Pero antes te vamos a explicar de qué trata el documental Crashpad. Hola señor escalador, ¿nos puede explicar un poco qué es la escalada boulder? Hola, la escalada boulder es la que se realiza trepando por grandes rocas de diferentes composiciones, sin ningún tipo de cuerda ni seguro, solo utilizando las manos y los pies. También usamos magnesio para facilitar el agarre a la roca. Y un Crashpad. Una colchoneta que colocamos en el suelo por seguridad. Explíquenos un poco lo de la escalada como estilo de vida. La escalada es nuestra manera de vivir y entender la vida. Encontrar la motivación diaria a través del contacto de nuestro cuerpo con la roca y la naturaleza. Sabemos que además realizan diferentes acciones para la conservación medioambiental de la Sierra de Albarracín. Explíquenos algunas. Entre otras, organizamos jornadas de concienciación para todos los públicos sobre la conservación y el respeto medioambiental de la sierra. También realizamos e invitamos a todo el que quiera a participar en jornadas de limpieza de nuestros montes. En definitiva, trabajamos por un objetivo, una escalada sostenible. Y ahora que ya sabes de qué va el documental, vamos a explicarte cómo puedes ayudarnos. Es muy fácil. Solo tienes que entrar en la página de Berkami y verás a tu derecha una lista con las cantidades que puedes aportar y las recompensas que recibirás a cambio cuando termine el proyecto. ¡Ah! Y si eres una empresa o una entidad, tienes unas recompensas especiales para ti. No vamos a defraudarte.